Cada día existe un mayor número de aplicaciones de salud para móvil a nuestra disposición. Con tantas aplicaciones, ¿cómo saber cuál es de confianza? ¿Cómo distinguir una aplicación de salud útil y fiable de otra que no lo es? Para distinguir si una aplicación para móviles de confianza sigue estos consejos. Una aplicación de temática sanitaria debe explicar de forma clara a quién va dirigida la aplicación y su finalidad. Los autores deben ser profesionales de la salud o estar asesorados por ellos. Deben figurar los datos de los autores del contenido y su profesión. Sus fuentes deben ser de confianza, basadas en evidencia científica. También se deben indicar cuáles son estas fuentes de información consultadas y en qué fecha se ha revisado el material porque el contenido se debe actualizar. Debe ser sencilla y comprensible, adaptada al nivel de comprensión del usuario a quien se dirige. Su manejo debe ser intuitivo y de fácil uso. Sería muy adecuado que estuviera adaptada a personas con discapacidad auditiva o visual. Debería dar respuesta a problemas o necesidades del usuario. También debe tener una ayuda para su manejo y posibilidad de contacto. Si tiene publicidad, debe indicarlo y a ser posible poder eliminarla o saltarla de la pantalla. Debe figurar quién la patrocina o financia y si existe en conflicto de intereses. Antes de su descarga, la aplicación debe informar de los datos que recogerá y de su tratamiento. Debe preservar la privacidad de los datos registrados y solicitar el consentimiento para este registro. Si existe un intercambio o almacenamiento de datos personales de salud, debe seguir las leyes de protección de datos del país donde se use. Debe indicar que la información no sustituye el consejo o visita de un profesional de la salud. Sigue los consejos de tu profesional de la salud y pregúntale tus dudas, pero sobre todo aprende a distinguir con estos consejos las aplicaciones más seguras para ti y para los tuyos.